Este programa llega gracias al auspicio de Gleisian Fun, juguetes sexuales y accesorios. Pastelería erótica, de todo para tus fiestas más hot. Sexporótica, la única feria de erotismo del Ecuador. Dancore Group, web y hosting solution. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Primer día de, ma de mayo y estamos trabajando. No, señores. Esto no es trabajo. Lo hacemos porque queremos. Feliz día del trabajador para los que sí tienen que trabajar porque les toca y no hay más de otra. Gracias a todos por estar al otro lado. Este es un programa más de Elena y el Seis. Y nos acompaña Mauricio y Flavio. ¡Fuerte el aplauso! Para quienes no conozcan, eh, Mauricio representa a un personaje muy muy conocido en el mundo LGTBI llamado Shirley Stoney Row. ¡Nueve años de carrera! Por favor, fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi querida Elena, gracias por la invitación. A ti, por favor. Eh, y sí, bueno, Shirley, ahora no vino, está en el sofre. Así es. Vine yo el... En reemplazo. No, el que, el que está detrás de, este, de, de este proyecto que se llama Mr. Gay, Gay War Ecuador. Soy yo como Mauricio y pero bueno igual Shirley es la the... Como la imagen, la ¿no? imagen es como, así es. Es mi conejillo de india. Sí, sí, ¿no? Conejo, como siempre. Claro, yo le exploto. <risa> hay que explotar, hay que explotar a las imágenes que nosotros vamos construyendo para llevarles a ustedes todos estos temas con respecto al sexo, sin mitos, sin tabúes, sin pelos en la lengua. Y también está nuestro querido Flavio Romero, que también él es, es para quienes no lo conozcan, el ganador del primer Mr. Gay Ecuador. ¡Fuerte el aplauso! ¡Lavio! Muchas gracias, muchas gracias Elena por la invitación, un poco emocionado también, no, un poco no, muy emocionado, muy emocionado, ya queda pocas horas para, para ir a España a representar a mi país, ¡Qué orgulloso, nervios. orgulloso de, de, de ser el primer participante, el primer ganador, el primero que va a viajar, virgen totalmente, totalmente. <risa> bueno. Bye. Bye. Bueno. <risa> bueno, gracias Creo por la invitación, que se no. puede. ¿eh? Queridos amigos, hoy día tenemos un programa fabulantástico. Esto es el Mr. Gay. Para quienes no lo conocen, no han ido, no fueron, se perdieron un programón, porque aquí estuvimos eh, presentando de seis concursantes quedaron solo tres y Flavio fue el que más se destacó de entre los tres. Pero primero, Pero primero ¿sale? ¿sale? ¿Quién es sí, queremos conocer un poco a Flavio, así que tenemos una nota muy especial, así que por favor adelante la nota producción. Hola, soy Flavio Romero, Mr. Gay World Ecuador Y desde aquí, el centro del mundo, te invito a conocer mi país Dentro de Sudamérica, Ecuador es una maravilla Es un país con cuatro regiones, diverso y pluricultural Actualmente estoy estudiando en la universidad mi carrera en artes Soy bailarín profesional y como ecuatoriano me gusta viajar y conocer de mi cultura y de mi país Amo la comida, me gusta hacer mucho ejercicio, me río mucho con mis amigos Me gusta ponerle ganas a la vida, no me rindo fácilmente Aquí en Quito, este es mi lugar favorito, la Basílica del Voto Nacional. Hablar de mi país, Ecuador, es hablar de tradición, historias y leyendas. Según cuenta la historia, esta iglesia fue construida por un indígena de apellido Cantuña, quien hizo un pacto por el diablo. No puedo hacer un pacto con la comunidad, pero sí puedo entregar mi compromiso para la comunidad LGBTI. Mi objetivo, llegar a la sociedad en general con una campaña inclusiva llamada Mi Mejor Amigo es LGBTI, donde todos seamos uno solo. Donde se nos aprecia por lo que somos, por lo que día a día construimos, por ser felices mientras vivimos. Este soy yo, esta es mi tierra, Ecuador. Uh, y ese fue Flavio, por Dios, qué personaje, qué linda. Qué sonrisa, por Dios, tenemos <risa> el personaje que nos va a representar allá en España en este Mr. Gay World, sería, ¿no? Gay allá Gay es. War. War. ¿Qué número es Mr. World allá en España? Sería... El novena, es novena edición. El nove... ¡Wow! La novena edición, la novena edición. <risa> wow. Pero primero, antes de hablar un poco más en detalle de ustedes, quiero mencionarles que este programa no llega sino, y gracias al auspicio de Nudeal Studios Fotografía, cualquier foto que quieran tomarse, es una silueta hermosa porque nuestro cuerpo es hermoso, tal y como es Nudal no Studios. También Clazy phone cualquier producto, dildo, vibrador, lo que tú quieras, Clazy phone tiene Clazy. Clazy, Clazy. Clazy? Clazy. Clazy. C. Punto com. Búsquenlo en su página. Tengo bueno, unos vibradores, ya les voy a mostrar una cosa de locos, que ni se imaginan. También Stay Color, que lastimosamente por el día de trabajo, do, del trabajador decidió no trabajar ah. Y no tengo mi peinado ni mi maquillaje Pero ella es la solución para cualquier tipo de evento que tú tengas que ir Y no sabes a dónde agarrar Y después dice, ay, me tengo que ir a una cita al, al peinador y, y hay mucha gente es, Ella va a tu casa, a domicilio, a tu trabajo Y te peina tranquila y no estás estresado ahí con el tiempo que tienes que ir para un evento También rom 24 licores, que tampoco tengo mi vinito Pero yo sé que la segunda semana voy a tener dos vinos por falta de uno, ¿eh? Pastelería erótica, cualquier pastel pastel que tú quieras una onda así o un pen así, así en, <ríe> <ríe> ya sabes de pastelería erótica también porótica por supuesto la primera feria de educación y erotismo que se realizará este 7 perdón, 8 y 9 de septiembre en el Hotel Best Western Crown Plaza también eh, tenemos eh, las gracias a Dancor Group, servicios de páginas hosting, dominios lo que tú quieras eh, realizar con, uh, para apoyar tu empresa para uh, servicios de manager eh, es Dancor Group la solución, así que amigos gracias a ellos, y así que cualquier cosa que quieran saber de nosotros también nuestra página www.elenahilseizo.com Amigos Mi querida Elena, y ahorita que escuché es, es, es de los dildos y esas cosas sí. eh, La Shirley ya estuviera diciendo ¡Está, ¡Está el ¡Sí, el <risa> Shirley, por Dios, me encanta Shirley. <risa> Yo amo Shirley, por Dios, escándalo, es, es, es persona me encanta, me encanta Shirley, qué pena que no esté aquí, mándale sí. un saludo, un abrazo, escríbele, le, grata, sí. <ríe> perra, ven, perra, <ríe> <ríe> maldita perra no estuviste aquí, bueno, está bien, no hay problema. Mauricio hace lo que yo quiero en realidad, ¿ya? Muy bien, bueno, vamos a preguntarles un tengo dos preguntitas muy claves para ustedes. Primero vamos a preguntarle a Flavio. A ver, eh, a ver, a ver. Quiero saber, quiero saber, ¿qué se siente ser el Mr. Gay Ecuador? Por favor, es increíble La primera es el primero. ¿Qué se siente, Flavio, por favor? Realmente. Eh... Hay dos cosas que, que uno llega a sentir como ser humano cuando gana un certamen, eh, no solo de belleza, sino también un compromiso que gana con la comunidad LGBTI. Eh, alegría, porque llegas a ser reconocido por muchas personas que quizás en algún momento de tu vida te dieron la espalda, o cuando decimos que no eres nadie, no, no te toman en cuenta. Y luego... Hay un, un sentimiento más fuerte que es como de, y lo, y lo repito, de compromiso con la comunidad, de saber sí, sí. qué está haciendo la comunidad, qué hacen la, las, las instituciones, quién, qué hacen las fundaciones, Paul. cuál es la situación que se está viviendo realmente uh -huh. y qué se vive dentro y fuera. Cómo lo ve la gente heterosexual y cómo lo ve la gente gay. Uh -huh. eh, ha sido muy increíble la experiencia hasta aquí... <risa> Con varias anécdotas Me río Y me encantaría escuchar una de ellas Porque <risa> justamente está rompiendo ¿ah? Está rompiendo mitos O sea, aquí en el Ecuador cual, ¿Quién va a imaginarse un Mister Gay? O sea, ¿qué era eso? Por Dios, y tú vas a ser esa imagen, esa representación allá en España, y eres el primero, me imagino la, los, nervios, los nervios, que porque esto fue hace, en febrero, en febrero 5, 5 que se realizó ajá, este 5, evento, 9. de ahí acá a la fecha, no me imagino los nervios tuyos <risa> como debieran haber estado así todos los días, ya me faltan 45 días, ya me faltan, qué sé ya, yo. Y ahora ya me faltan horas ¿Mm? para viajar y entonces... Mira, una de las anécdotas que me acuerdo muy claro fue de que cuando estábamos grabando el video del esposo de, publicitario de Flavio Romero y de Ecuador para enviar a España, eh, las mujeres se acercaban como, ay, un chico alto, guapo, un mister. Mm -hmm. Cuando dije la palabra mister gay, ah, bueno. una señora le dio la mano a su hija. Y se fue donde estábamos Ay, grabando Y yo no <risa> Fuera de, San Francisco. Afuera de Liga, San Francisco Qué lindo el código moral, religioso Bravo. Yo, Bravo. yo ahora me río En ese momento fue como sorprendente Pero sí, ahora sí. Lo, me río pues sí. cante, Y así Y otra anécdota es como Hay gente heterosexual que está muy metida en esto uh -huh. Y Mira. que llama y te apoya Y te dice que necesitas, sí. cuenta con mi apoyo Te y... dan likes yeah. Y comparte tus videos porque sabe que necesitas votos. Sí, y es. que también ha habido gente gay uh -huh. que ha dado la espalda y que ha hecho comentarios muy fuertes. Pero yo una vez publicé así como, Todos, todas las críticas solo fortalecerá mi personalidad para conseguir lo que quiero. A veces y es creo como que... todo, y bueno, eh, perdón, eh, es como todo. Y bueno, ahorita porque que estamos eh, hablando de una minoría, por decirlo así, ¿no? Que es la comunidad LGBTI, uh -huh. pero eh, tú sabes que este tipo de... de, de envidias de, de cosas, comentarios buenos, malos, lo que sea, se maximizan de acuerdo a, a, a, a la cantidad de gente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. En este caso, como digo, al ser el, el, la comunidad LGBTI tratándola como una minoría, aunque no lo es, uh -huh, uh -huh. Eh, se siente un poco más, y eso yo hablaba mucho con Flavio y le decía que él tiene que tomarlo eh, como, como cualquier comentario, eh, eh, no, claro. no tanto como... Tomárselo todo a persona. No, y a nada, hecho, olvídalo, nada. porque ahí caíste en la tentación y te exacto, mataste. Porque exacto. Lo sí, que no. los que te dicen los demás, nunca. Exacto. Porque guácala. Siempre habrá, guácala. Siempre habrá los comentarios de estos buenos hermanos. Y, malos, Así y es. más bien, aprovechar y, y coger todos esos buenos comentarios, ese apoyo, ese. Esa lucha, esa gana, como dice Flavio, sí, muchas personas héteros, que sí. a veces de personas que ni siquiera lo pensamos, sí, ni imaginamos, nos apoyaron mucho, nos eh, auspiciantes, igual que fueron del, del, Qué hermoso. del evento. Qué hermoso. Eh, bueno, Porque creen y, en y, ello, y que, ¿no? creyó en el proyecto, uh -huh. creyó en esta, en esta propuesta sí. que se da. Eso, quería preguntarte justo, de una uh -huh. vez aprovechando tú, que Mauricio ya nueve años de acá metiéndole con furia, con garra, con mucho ñeque, esfuerzo y plata también, ¿no? Uh -huh. eh, haciendo tantos eventos, uno fue el drag idol y uh -huh. este también el Mr. Gay, o sea, eh, World. ¿por qué, uh -huh. sí, Mr. Gay World, ¿por qué hacer este tipo de eventos? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque creo que nosotros tenemos una responsabilidad social para con uno y para con, para uh -huh. con tus semejantes. ¿no? En este caso yo como, como artista, eh, como un personaje eh, en este caso de arte que es el, el arte de la queen, eh, me parece que es un compromiso que uno debe de adquirir eh, cuando tú llevas un mensaje al público en general, no sea el que sea es, es un compromiso que tienes que tú eh, llevarlo de una manera responsable, eh, lo, más, lo más recto posible eh, uh -huh. y de que sea de, de, de conocimiento general, ¿no? Sí, sí. no solo para un segmento, en este caso como el, eh, el LGBTI, o sea la comunidad gay, no. Por ejemplo, hablando del drag idol, para mí, yo cuando dije, bueno, voy a ser un artista drag, yo no quiero ser un artista drag solo de la discoteca gay y nada está, más. Ahí está. Sino que eh, tenía que sobrepasar con mi personaje a llegar a una sociedad en general que conozcan mi arte, que conozcan lo que estoy haciendo y que si les gusta bien y si no, también. A la final de cuentas, es mi, es mi, mi arte, ¿no? Es, es. es, es mi, mi manera mi, de, de cómo me expreso, de cómo de cómo veo yo el mundo. Uh -huh. Y con el Mr. Gay World, eh, yo estuve trabajando para conseguir la franquicia, los derechos para el concurso, uh -huh. porque es una franquicia internacional, uh -huh. y fue como unos tres o cuatro años que tuve que estar golpeando, escribiendo mails, de, hablando con gente, buscando contactos, y bueno, no se había dado la oportunidad en esta vez, que fue en España, pues... Eh, Conseguí que el actual Mr. Gay World, que es Roger González, que es el español, él me escribió, me contestó mi carta que le mandé, donde le decía que yo quiero que el Ecuador también participe, que nos merecemos, que eh, tenemos una comunidad LGBTI ya muy, muy grande, muy uh -huh. extensa, tenemos chicos lindos, inteligentes, eh, que tenemos... Personas que tranquilamente pueden ir a participar, uh -huh. ¿por qué no? ¿por qué no podemos estar? Así Entonces es, yo es, siempre es. me dije, bueno, hay este tipo de eventos internacionales y ¿por qué no puede estar el Ecuador? Entonces todo ha nacido también como, como de una como de una, una pregunta del por qué no se puede, uh -huh. si todos podemos hacerlo. Entonces eh, se logró contactar con la gente de Mr. Gay World y bueno, se adquirió la franquicia y mira, y ahora ya estamos ya con el primer representante, que es Flavio Romero. ¡Claro! No, por favor, niño. Y, y que nos va a representar en este certamen es Internacional, en Madrid y en Más Palomas, eh, en España, del 5 al 10 de mayo. Eh, y bueno, y a dar lo mejor, hemos tratado de hacer un, el mejor trabajo posible en cuanto a preparación. Flavio, eh, eh, para dar lo mejor, en todo sentido, ¿no? Porque el evento está... Está con muchas expectativas, ¿no? Me imagino. Y ya me vas a contar un poco más de ello, del evento y cómo vienen preparando para lo que se viene en España. Okay. Pero nosotros hemos preparado un pequeño programita, una pequeña edición de lo que fue el Mr. Gay World Ecuador, que fue en febrero. <risa> quiero quiero nosotros ver estuvimos ahí con las cámaras de Elena y el Seiso y los hemos guardado todas hasta las imágenes hasta el día de hoy. Así que estas imágenes vienen de premicia en este momento para ustedes. Adelante la nota, por favor. Thank you. nosotros Y eso no debe ser. ¿Okay? Entonces, si nos ponemos todos la camiseta, tratamos de unir a todo el mundo porque no se trata de ser el gremio. Somos ciudadanos, somos seres humanos, igual de todos. La capacidad del ser humano es vastísima. Apoyémonos ciudadanos, ciudadanas, chicos y chicas para que haya una mejor equidad. Pues pienso yo Desarrollo en las instituciones como colegios y diversas eh, empresas para poder promover para que el joven no se sienta opacado por ser gay porque si la gente ciertamente no está educada para poder vernos como realmente somos nosotros tenemos que ser los promotores para educarnos. porque ser personas de gay no nos hace grandes Muy buenas noches Quito El primer finalista que no se va a España es. es... ¿Lo decimos? Orientación sexual, nadie sabe lo que es. A mí no me importa con quién me apuesto debajo de las sábanas. Lo que me importa es el ser humano y eso es lo que vimos ahora aquí. Gracias por estar aquí. Esto fue el Mr. Gay World Ecuador. Gracias. Emocionante. Me decían los chicos que no habían visto antes estas imágenes, es increíble. No, ¿no? es la primera vez que veo el video. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuatro? Oh, ¿Tres meses? 3 meses y, de nunca, ver esto? y nunca vi lo que dije. <ríe> Qué ya. increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Agradecemos perfecto. a la gente que está al otro lado y está pendiente. Mauricio Alexander, hola, mucha suerte, estamos muy orgullosos. Drag Lily, éxitos, Flavio, a trabajar, súper, duro para el Lily. William Wilmer Guarango saludos desde Cuenca uh, mi gente uh, de Cuenca buena, Lobita, Lobita, saludos de Elena todos siempre afrontando la consecuencia de ser auténticos, gracias Lovita. Andrés Bastidas, hola a todos un abrazo, gracias por estar ahí al otro lado pendiente de este tu programa Elena y el Seizo continuamos con esto y las preguntas se vienen, estábamos hablando ahora de la preparación de lo que se viene, esta instancia ya en España, por favor chicos pues cuéntenme qué han estado eh, organizando, planificando. Me imagino que Flavio ha tenido, no sé, un poco de charlas, de, de, de contenido, como para que se vaya fortaleciendo todo lo que se viene, no no solamente de conocimiento, también la parte física, de modelaje. Yo supongo esas cosas. Cuéntenos un poco a la gente, por favor. Bueno, a ver, te cuento, Lenita. Realmente la preparación ha sido bastante dura en tan poco tiempo porque Dale. de que te eligen a que tienes que salir y que preparar un y eres el primero mm. y que tienes que lanzar tu campaña mm. y Complicado un poco con, con mi trabajo. Claro, entonces, el horario, esa parte, porque no que... es que él se quedó, de que ganó, <risa> no. le dieron tres meses de sueldo y con eso se metió <risa> no, ahí no. a trabajar en la vida. Fue bueno, no. Fuera, fuera bueno. La bueno, ¿no? sí, ha vida es otra, señores. Sí, se ha habido personas que, que, que se han interesado en, en, en la organización Mister Gay World Ecuador, uh -huh. entonces ha habido como. Visitas con el diseñador, citas con, con la clínica dental, preparación de pasarela, un saludo para Javi. Uh -huh. Sánchez, gracias también que me estás hablando en pasarela, Sánchez. en expresión oral. O sea, todo yeah. todo todo todo tiene que todo va de la mano. Claro. Y para el Mr. Gay Work que se va a realizar ahora... Eh, más allá de la belleza, hay que, hay que tener también como un poco de conocimiento sobre Madrid. Claro. Como qué, Logratia, están, ha ajá, qué están haciendo los otros... Qué están haciendo los otros candidatos, los otros participantes con, con sus campañas. Porque realmente una, una de las cosas tomadas en cuenta y, y muy importante es cómo... Se expresa cada participante, cómo llega a, a la comunidad en general, a la sociedad en general. No solo de cómo soy gay, llegar a la comunidad gay, no. Y como listo, gay, ¿qué puedo hacer para una inclusión total dentro de la, dentro de la sociedad? Perfecto. Entonces, eh... Tratar de ir también consciente de que no va Flavio Romero, va a Ecuador, eh, saber un poco más de, del resto de mi país. Somos también. diversos, pluriculturales, entonces, eh, que claro. se come en la costa, que se come en la sierra, que se come en el oriente, como claro. la gente de la costa, porque claro. al momento de hablar de tu país tienes que saber de cómo Todo. es. Entonces, so, es un país, somos un, en, geográficamente como muy pequeños, sí. pero con es muy de... diverso, es muy diverso y, y informarse de Ecuador es como... Es, es, mucha es mucha la información, es mucha la información Pero lo más relativo para poder sí, demostrar Sí, para, para poder demostrar es Ecuador. Ecuador. Entonces, <risa> cuando me, si me van a preguntar ¿Qué es Ecuador? Solidaridad es ¿Qué es Ecuador? Corazón grande ¿Qué es Ecuador? Eh, a, apoyo mutuo Sobre y... todo con la gente de Manaví Porque yo sé que tú eres Manabita de, de Puerto Viejo, <risa> sí, de, Calderón, de Calderón De Calderón, Río Chico, de un pueblito que se llama San Gabriel de allá Vamos, soy <risa> esa es de allá, de allá venimos arrasando con todo Y como diría el Chirri ¡Descándalo! entonces eh, básicamente eso no en preparación más que todo seré yo como como ser humano como fui aquí en, en, en ecuador como fui aquí como, como voy a hacer así en españa bueno obviamente puliendo ciertas cosas porque te, te vas a encontrar con otro tipo de gente con culturas diferentes porque son como 22 23 países 24 porque hoy apareció otro país, otro país Man, nuevo. Por Dios. Entonces ya analizando la competencia, viendo, más que todo analizando bien su campaña, si es factible y, y, y qué es lo que están haciendo ellos para, para, para atraer gente, bien. porque también lo que es importante es, es la campaña que vas, que Ajá. vas a llevar para allá. Está muy bueno conocer las, las personas a las que con las que nos vamos a enfrentar, ¿no? Está bueno saber su campaña, saber lo que también uh -huh. de ello podemos agarrar, ¿no? sí, eh, Mauricio, cuéntame, tú también la está, costumbre, es la costumbre. <risa> También acompañas a Flavio en esta hermosa travesía. Juntos van a estar defendiendo esto, eh, demostrando eh, su capacidad, todo. Lo van a dar todo a ella. ¿Cómo vienes tú también? Yo sé que él se ha preparado eh, para lo que es la pasarela, para estar arriba y poner mm -hmm. la imagen. Mm -hmm. Pero tú vas a estar atrás de él. Mm -hmm. ¿Cómo vienes tú preparándote? <ríe> no. No. <ríe> bueno, mm -hmm. bueno. Les contaré que yo... Eh, me he preparado eh, también un poco psicológicamente porque tengo que ser un apoyo para él, obviamente. Eh, es mi país, es mi primer hijo, por decirlo así. <risa> eh, en este en este certamen, en este concurso, en este proyecto que es el Mr. Gay World Ecuador. Rumbo eh, al Mr. Gay World, el certamen internacional. Y bueno, en donde él tiene que... Tener un apoyo, un baluarte, algo en donde él se sienta también un poco confiado de que confiado de que sabe de que, de que, de que hay alguien de Ecuador que va a estar ahí gritando, aplaudiendo, con la bandera, dándole todo el apoyo. Y, y bueno, o sea, ya sabe, todo, todo el apoyo que yo como, como organización tengo, es, es mi obligación de darle a él. Y, y nada, que yo sé y confío mucho en él, en la capacidad que ha demostrado tener desde el día, desde el, desde el día de la reunión, desde el día que los chicos se conocieron, desde el día en que, que, que inició el Mr. Gay World Ecuador, eh, vi en los participantes, en todos vi esa chispa, esa magia, ese compromiso, uh -huh. pero ya después de del certamen como tal y cuando ganó Flavio pues vi que, que era, era lo, lo, lo más mejor. correcto y que el jurado que yo elegí eh, supo hacer bien su trabajo y, y mira y aquí estamos, estamos ya a horas de viajar y a horas de, de ir a dar lo mejor y bueno sobre todo él apoyar en lo, en lo que yo en lo que más se pueda y uh -huh. todo realmente eh, ha habido muchas personas que no, están uh -huh. detrás también de esto que nos están apoyando que bueno en algún momento eh, se hará una lista enorme y se agradecerá uh -huh. a todos eh, pero de antemano, si están viendo el video, muchas gracias. Uh -huh. Dios uh -huh. te sí, pague sí, sí, por sí. todo. Y, y bueno, ser agradecidos y ir a mostrar a un país que, como diste Flavio, pues es pluricultural, es eh, maravilloso y que estamos orgullosos de, de donde venimos. Y vamos, ahí descándalo, de <risa> <risa> diría Shirley. <risa> qué increíble, <risa> qué increíble. Flavio, ¿te das cuenta? No estás solo. Tienes una mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo. Ya de los pies, de, de todo. Claro, claro. Estar ahí apoyándote, no vas a estar solo allá y tampoco de corazón, porque acá, desde Ecuador, te vamos a estar ahí empujando, dándote los likes, los <ríe> me gustas, porque queremos que Ecuador salga muy en alto y por eso este programa para ustedes, mis mejores gracias. las vibras. <ríe> no, gracias. Muchísimas ¿tú? gracias. Igual, espérenme un segundo, yo quiero <ríe> mencionar que aquí Flavio modela pero es, es hermoso su modelaje ¿eh? a mí me gustaría, en serio, ahora que ya tuviste estos, estos, tus, tus clases, clases de modelaje, ¡Ah! que me enseñes a mí, yo, yo a tengo dos Pies izquierdos, ¿ah? no puedo ni moverme ni para el otro. Entonces, a mí me gustaría dos, dos, dos movimientos que me enseñes a mí en cuestión de segundos en este momento. ¿Se puede hacer? Sí, lo vamos bien. a hacer descargas. Descargas. Muy bien, perfecto. Me encanta cuando son las cosas así de rápido. A ver, muy bien. Vamos ah, a retirar bien. el mesón este de aquí. ¿Sí? Listo. Flavio nos va a mostrar. Ah. Desde, ¿Desde ahí puede ser? Sí, desde ahí hasta acá. Hasta allá. Ajá. Yeah. Uh -huh. <risa> y como usted un poquito qué hago yo voy acá porque me tiene que enseñar cómo entonces, tengo es, que es la pose inicial Ajá. un piecito aquí adelante Ajá. la rodilla como relajada ya Ajá. Eh, hombros hacia atrás oh, mío qué alto que es este hombre, por Dios Ajá. No. hombros hacia atrás okay. Ajá, un poquito vamos a hacer el pasarela de okay. masculino ¿no? okay. no, sí, entonces yo sí, solo no. caminas y haces una vuelta francesa que es media vuelta a un lado Ajá. Miras a la cámara o al público, sonríes uh -huh. caminas delante, uh -huh. uh -huh. descargas, a un lado, al otro y regresas. ¡Perfecto! ¡Guau! Wow. <risa> ¡Fuerte el aplauso! <risa> Toma mi asiento, por favor. Gracias, es... si no aprendes. Ay, no, no, yo aprendí, <risa> sumamente bien. Es sumamente... Todo un arte y caminar, ¿no? También fuera nerviosismos, fuera... Y te, y te, cuento, sí. y te mm. cuento como dato adicional, que bueno, eh, los delegados de cada país para el Mister Gay World tienen mm -hmm. una um, una agenda planificada, un handbook que nos mandaron, ¿Ya? en donde ellos todos los días tienen actividades entre culturales, ah. sociales... Y deportivos ¡Ay, qué chévere! Vas a estar con todos ellos. Ocupados. Ocupados. Ocupados. Sí, Desde ocupado. <risa> o sea, llego hasta que regrese. ¡Wow! Sí, Llena no eso, eso, eso te iba de, eh, a, a medio mencionar un poco sí, cómo por es favor. El, el, el procedimiento. Por concurso, favor. ¿no? Uh -huh. Como te decía, tienen uh -huh. todo este, este, este tipo de eventos. Todos los días de eventos. Y en donde enfatizan mucho en buscar que el Mr. Gay World uh -huh, el Que gane, uh -huh. sea el paquete completo ¿no? Uh -huh. Que no sea solo una cara bonita Un cuerpo... Definido, no. Claro. Eh, no se quede muchos... en lo estético. Exacto. Por uh -huh. eso eh, también no tienen ni siquiera eh, mucho límite tanto en edad. Uh -huh, mira. Primero. Y segundo, eh, en complexión física. O ni... sea, que mayores de 18 años en o... Mayores de 18 años. Ya. Y uh -huh. hasta... Viejitos, 70 y se pueden darle... Nada, Oye, no. hay unos que yo he visto, ah, por claro, favor. Bueno, sí. Decía ahí. Pero te digo, Pero 70 sea, mucho, ¿no? ¿no? En otros, otros países los ves y, y dices, bueno, o sea... Tal vez no es, no eh, tú dices no es el que tiene el cuerpazo o es claro, el más guapo, ¿no? Claro, claro. Eh, pero... Más la, la personalidad, la personalidad, onda. es muchas cosas, ¿no? Claro, Entonces, claro. como te decía, el Mr. Gay World, uno de en sus visiones y objetivos no es elegir al hombre más guapo, al uh -huh. gay más guapo. Uh -huh. No, no está basado en eso y sino más bien, al contrario, eh, ver el, el paquete completo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, tenemos a Flavio Romero, que yo, yo como obviamente, como productor nacional del, del, del concurso, veo que va a era el a pelea, vamos a ir a luchar, vamos a ir a, hacer, vamos a ir a hacer algo y bueno... No podemos ganar, podemos ganar, no podemos ganar, pero vamos a dejar el Ecuador bien en alto. Esa ser, es, esa es. Arrasando con todos, Eso, aquí vino Ecuador, ¡carajo! Así tiene que ser, ¿no? Con garra manada, si me fue. la <ríe> <ríe> <ríe> ¡Con maché! Así que escucha, aquí vino a ganar yo, papá. Así, <ríe> sí, no. Sangre latina. No. Bueno. Mi gente linda, es hermoso esto, a mí me encanta todo lo que están haciendo. Eh, esto del Mr. Gay va a dejar mucho que decir, que hablar acá para todos los ecuatorianos, todos los que vamos siguiendo, porque es eso, estás representando a Ecuador en algo que no se ha visto primero acá, y acá. que llegue allá, allá, es una cosa, entonces vas a dejar aquí a muchos que hablar, en serio. <risa> y bueno, pidamos de mano, recuerden que hay una votación online, que es en la página oficial del concurso, uh -huh. que es eh, mrgayworld.com, eh, www.mrgayworld.com uh -huh, uh -huh. Ahí tienen eh, la pestaña donde dice voting page, ahí entran y están todos los delegados, todos los uh -huh, países uh -huh. con su respectivo video de presentación uh -huh. Y pa el, eh, el botón para votar, uh -huh. hay un clic, uh -huh. uh -huh. ahí dan votar y, y pueden volver de nuevo. Y pueden, uh -huh. eso, volver a votar cada uh -huh. 24 horas sí, Se actualiza. Exacto, uh -huh, actualiza, exacto uh -huh, tiene fecha límite el día... Hasta el 10 de mayo. Hasta el 10, hasta de el 10 O sea, hasta, ya no queda nada, gente. Hay que, hasta que votar, votar, votar, votar, votar, votar, votar. El 10 de mayo. <risa> hasta el mediodía, tengo entendido, porque sí. ya en la noche es la ah, final. Ah. Es la ah, final. Entonces, en Maspalomas palomas, oh, eso influye mucho también en la, en la votación. Ajá. Es un porcentaje, porcentaje. ¿no? Oh, es un porcentaje, oh. así que... Necesitamos el apoyo de todo el Ecuador y de, por ahí acabo de leer que están de, de Puerto Rico, que te apoyan a Flavio, así que a, a los países que nos estén viendo, América Latina, vamos, vamos a ir. Esa vamos es, ahí, sí. con Flavio. Vamos a ir. Esa vamos es. A ir. Mandamos saludos a Carlita Arana. Hola, Orellana dice, desde saludos desde Orellana. Ra Ay, Rocío Torres, que les vaya súper bien, besos a Tina oh. Oh, bueno. Gracias chicos Luis ser. Miguel oh. Murillo Briones, felicitaciones Flavio Éxitos, un gran artista, genial, gracias Luis Reinaldo Amir Maldonado, desde Puerto Rico apoyando a Flavio Ay, Bendiciones y éxitos, te amo Ecuador, el mejor Mayuri Guzmán, perdón, Cusme Rivas, eso es orgullo de su tierra Saludos Flavio y mucha suerte yo lo conozco desde Puerto Viejo, Manaví, arte y artista, qué lindo, cómo te quieren. Así viene con todo el cariño del mundo todo esto y Ecuador va a quedar muy, muy en alto. Señores, les tengo que mencionar que todos nuestros invitados tienen que pasar por un juego rapidísimo, oh, así, chiquitito, okay, rapidísimo. Okay, okay. Tengo el juego de los dados, Uf. <risa> Uh, no es como verdad, es como verdad uh, un desafío ¿no? no no esto es un desafío nada más no hay no hay no hay no hay no hay, no hay, no hay, no hay. cero mitos cero tabúes aquí estamos Gays, okay, eh, cero todo. Vamos, vamos a hacerlo vamos miren uno va a lanzar el dado a ver pero quién va a reproducción, quién va a recibir el, el, el castigo el que li... Entonces, Ay, oiga. entonces, oiga. Mauricio va a votar un Ey. uno en que dice en el, en el lugar y yo voy a votar un dado donde dice qué tiene que, que hacer. hacer, ¿ok? Primero, Mauricio, por favor, vote el dado. ¡Mario! muy bien. Uy, qué vendrá en la mano, señores. Ahí va. <risa> ¡ACARICIAR! Oh, está bien, está bien, está bien. Estamos en está bien, está bien. Pero como somos dos personas aquí, somos las dos personas que le vamos a acariciar a él las para darle mucha vibra, Ay, mucha no, no, no. energía, mucho todo. Sabe que yo tengo como las manos sensibles desde Uy, Uy que hizo con las manos, mentira. ¿eh? Esas manos van a estar, pero... Mmm. Mi gente linda, en serio, esto se viene cada vez más grande porque ya quedan horas, señores. Horas para horas, ya viajar, ya. el avión se queda, pero... Impresionante, cuéntame, eh, vestimenta, trajes, o sea, toda la campaña que tú tienes, ¿cómo la llevas? ¿Estamos preparados o vamos a ir en el avión preparando y cosiendo? Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, y, y he encontrado personas súper buenas en el, en, en el camino, en este proceso, en esta preparación tan rápida de tres meses. Eh, no sé si puedo decir los nombres de, sí. de, claro, no, claro, claro, Quiero por supuesto. Quiero Cristian Álvarez, que mm. es quien me viste, para todos los eventos del Mister, eh, el, el gran amigo que me ha ayudado a, a tener como cada parada de, de salir para cada evento, porque como tenemos como el manual Distintos. como que te contaba Mauricio, ya, sí. ajá, cada evento es muy distinto, entonces ya él me dio organizado, esto es para tal ocasión, esto es para tal ocasión, eh, usas con este reloj, o con esto, te, te arreglas así, te peinas así, entonces por ese lado quiero agradecer a Francisco de Prada. Y a, también a Javier, quien, Francisco, quien hizo mi, mi traje de gala y el diseño del traje típico, que también está listo. A Lilith, quien me ha dado sus consejitos. A Javier Sánchez, que, que me enseñó pasarela y oratoria. Eh, a mis alumnas de folclore, Yo doy clases de folclore costeño aquí en Santa. También me han ayudado. A mis compañeros de trabajo, amigos, a mi, amigo, mi mejor amigo Rafa, a mi familia, a Mauricio... Se me escapa mucha gente pero ha sido gente muy importante La campaña eh, se, se llama, mis mejores amigos LGBTI, yeah. que es una campaña Hecha con gente heterosexual muy bien. Eh, Siempre los gays Analizando otras campañas, siempre hemos hablado Como el tema de, de una salud sexual y reproductiva Responsable uh -huh. eh, Cómo hacer para prevenir el VIH-SIDA Sobre uh -huh. el matrimonio, sobre la adopción uh -huh. Para personas del mismo sexo, entonces y también siempre se ha luchado contra la homofobia como gays. Y desde una experiencia de vida, eh, un gay siempre tiene un amigo heterosexual que es el primero que le cuenta que es gay. Es gay, uh -huh. así es. Y oral. entonces, o ese amigo heterosexual que tiene su amigo gay en quien confía, con quien... Uh -huh. Entonces, según yo leyendo en la mitología, en siglos pasados, una persona que nacía con una orientación sexual diferente... Era como una bendición dentro de un pueblo, o una tribu porque se, se, en los mayas, en los sí, incas de Se le denominaba que era una persona que tenía como dos almas Y podía entender tanto a los hombres como a las mujeres sí, heterosexuas Y eran bendecidos, eran en, espíritus es, es, Ajá, entonces eh, converso con Mauricio, converso con mis amigos Y dijeron, de una te vamos a apoyar a hacer la campaña Apareció también Andreita, que es la productora Que me ayudó a hacer el video Ajá, Andra Jurado y con ella estuvimos una tarde conversando entre que grabábamos el video, o sea, no Además, fue tan eso, o sea, fue risotadas, anécdotas, porque es lo que normalmente uno hace cuando está con bien. su amigo gay, entonces... Yo digo, ¿por qué no son los heterosexuales los que nos comienzan a dar ese espacio a incluir? ¿Para qué nosotros tenemos que pedir ser parte de la O sea, que nos incluyan en la si sociedad. No es una... Cuando nosotros somos sociedad Exacto. también. O sea, somos personas con una orientación sexual diferente, pero somos. Pero eso no tiene nada que... que ver. Somos sociedad. O sea, somos del mismo país, de la misma comunidad, del mismo barrio, del mismo rincón, del, de la misma hueca, de. No sé, del mismo mundo. Entonces, ¿para qué pedirles incluir? O sea, solo, solo mi campaña es reconozco que él tiene una orientación sexual diferente y es mi mejor amigo y es mi amigo y comparto con él y no me importa si es bisexual, gay, lesbiana, transgénero, intersexual, queer, no importa. No importa. Yo lo que yo me estoy con esa persona por cómo es, por sus actitudes, por sus capacidades, por por su espíritu. Entonces, esa campaña justamente es el video, se va a lanzar en redes sociales una de esas cosas que Mauricio no sabe esta noche, esta madrugada. Sí, yo dije F se <risa> se antes de que viajemos y así va a ser llega a, llegamos a, a madrid y si mal no sí. recuerdo el 7 de, de mayo eh, tenemos 10 minutos cada participante para presentar la propuesta y el proyecto Esa es. entonces es un proyecto nuevo eh, si sí tuvo sus si su, sí busca consejos y críticas para para saber qué podía causar la campaña eh, de un 100%, un porcentaje dijo como que ten cuidado, va a pasar esto, pero lo voy a hacer por un porcentaje de gente heterosexual que apostó por mí. Exacto. Y que hace que yo esté sentado aquí a los lados de ustedes conversando y hablando frente a una cámara sin tabúes y, y, y sin complejidades. En el, y el sexo. Ay, en el era y el sexo. Mira, mira mira cómo se me pisa la, la piel de gallina a mí porque él como habla, qué hermoso, ya. Mi voto para él, yo voy a estar en ese jurado, yo le voy a hacer, ganar la concha de la albora, <risa> Por Dios, se viene este certamen tan único, tan esperado por todos que venimos siguiendo el Mr. Gay World desde el 5 de mayo y ahora lo vamos a seguir, perdón, desde el 5 de febrero y lo vamos a seguir hasta el final porque Flavio se lo merece. Señores, no apoyar, olvidar sí. apoyar a Flavio Romero, busquen en, en la página, por favor. Me... Mr. Gay World.com, uh -huh. entren a, uh -huh. a la pestaña que dice voting page dan votar uh -huh. y pueden compartirlo, por favor, miren uh -huh. el video, que también nos sirven las reproducciones de video, uh -huh. los, los likes los en likes. el video, Ajá. en el canal de YouTube, de la página oficial del evento, que uh -huh. igual es Mr. Gay World, uh -huh. y eh, por favor, a difundirlo, a difundirlo. por favor uh -huh. chicos, difúndanlo, uh -huh. comp compártanlo, y miren, esta campaña que, que tiene Flavio, quería acotar que es para eso, para que eh, las personas LGBTI, que estén viendo este video, la gente hetero, lo compartan y sepan de que nosotros queremos eh, llegar a todo el mundo con este mensaje de que, de que todos, en, en cualquier círculo, hasta más pequeño que, que, que estemos, hay una persona LGBTI, hay alguien que necesita su apoyo, hay alguien que también te puede brindar el apoyo o su amistad. Y pero no a veces hasta el amor. Entonces... Eh, amor, compartámoslo muy sincero, muy eh, y, y vaya, que viva el amor Que viva el amor, <risas> señores Por Dios, se viene Estamos a punto de cerrar el programa Pero primero quiero mencionarles Las noticias que hemos preparado de esta semana Con nuestra reportera Paula Herrera Por favor, producción, volvemos Que se nos vienen las conclusiones Y también mencionar todo lo que se viene Este Mr. Gay World Adelante, por favor, la nota Hoy en las noticias de Elena y el Sexo les contamos que varias agrupaciones y colectivos de LGTBI de Cataluña agrupados en el sitio web oficial la plataforma LGTBI.cat realizaron la publicación oficial del manifiesto de la visibilidad lésbica. Este documento reclama, entre otras cosas, crear espacios seguros donde cada mujer pueda expresarse como tal sin que ello comporte algún tipo de discriminación. Tras apelar a dar visibilidad a las mujeres lesbianas en el trabajo, los medios de comunicación, la calle, la familia y las instituciones públicas, este manifiesto defiende que la visibilidad es indispensable para que las mujeres sean escuchadas, valoradas y tomadas en cuenta dentro de los espacios públicos. Mientras que en Panamá, la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional retomará el periodo de consulta del proyecto de ley número 61, por el cual se adoptarán políticas públicas de educación integral, desarrollo y promoción de salud. Según el presidente de esta instancia, Gabriel Soto, una vez culminado el proceso de discusión y consenso, este podría ser aprobado entre los meses de mayo y junio. El proyecto articula políticas públicas sobre educación sexual y reproductiva. Esto es todo por hoy en las noticias de Elena y el sexo. Mi nombre es Paula Herrera. Hasta el siguiente lunes.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 ¡Qué chévere! Esas fueron las noticias con Pablo Herrera. Seguimos aquí con Flavio y Mauricio que nos estaban mencionando lo que fue y lo que va a pasar en el Mr. Gay World 2017, que se nos viene a pocas horas y esto está pero bomba y como diría Shirley, <risa> Por favor, las dos últimas preguntas, eh, primero para Flavio. ¿Qué esperas? Ya sé que nos has dicho tu plataforma política, uh -huh. pero más allá de eso, ¿qué esperas dejar a toda la comunidad LGTBI? Realmente, y siendo muy honesto, yo espero que la comunidad LGTBI no haga caso omiso a lo que está sucediendo y que no sea un porcentaje de toda la comunidad que me apoye o que me pregunte qué está sucediendo. Que sea toda la comunidad la que se una. Y así no puedan ir a despedirme del aeropuerto ese día, como le hacen a la misa Ecuador o al vice de Ecuador, por lo menos se unan en, en cadenas Red, y, y en, en redes, redes, redes y difundan, redes, el, redes, difundan redes. el video, difundan la información, no lo hagan pensando en mí, haganlo pensando en aquellas personas que todavía siguen, como decimos normalmente, metidas en un closet ...teniendo problemas familiares, mm. siendo violentados... Psicológicos... Eh, eh, siendo, ...teniendo maltrato psicológico... No. ...hágalo por esa gente... Uh -huh. ...o hágalo porque por aquel momento en el que ustedes también estuvieron mal... Uh -huh. ...y necesitaron el apoyo de alguien y no lo tenían... Eso. ...hoy soy el representante, el primero... ...quizás no el mejor o el que esperaba no. la comunidad LGBTI... No, no. ...pero es el paso que da Ecuador... Uh -huh. ...para que el certamen continúe... ...y para que la gente comience a respetar nuestros derechos como seres humanos... esa ¡Adiós! Quiero acotar, por favor, Quiero acotar por favor. De que, para que sigan el paso a paso de lo que va a ser. Eh, invita, invita, invita. Uh -huh. El trabajo de uh -huh. Flavio en uh -huh. Madrid, España uh -huh. es siguiendo el fanpage de la uh -huh. organización del evento que es el Mr. Gay World Ecuador. Uh -huh entren, den like y ahí van a tener suscríbanse okay. y van a tener toda la información igual de la misma manera en el canal de YouTube, uh -huh. estamos como Mr. Gay World Ecuador, se irán subiendo en este, Instagram también, en Instagram también uh -huh. tenemos eh, Mr. Gay World Ecuador, igual, uh -huh. nos encuentran en, en esas redes uh -huh. y en Twitter también. también. Vamos a estar eh, publicando, eh, yo estaré en el backstage en todos los, los <ríe> pormenores eh, todo lo que pase con Flavio cuando se saque la uh -huh. camiseta, cuando se quiera cambiar de interior, cuando <ríe> todo, vas interior, a ver todo, todo, todo vamos a estar ahí y todo el mundo lo va a ver tienes que, que, que chismearnos todo. Todo, <ríe> todo y de los otros candidatos también <ríe> oh, no me oh, <ríe> más vale pero bueno, apoyando a nuestro Flavio, nuestro Ecuador uh -huh. y y así que ya saben, en las redes sociales, en el fanpage, en el Ecuador, en Instagram, en Twitter y en, en canal y el, el canal de YouTube. Ajá. Así fanpage. que ahí vamos a estar con toda la información, así que ya saben, entren en like, síganos y apóyenos y compartan. Lo es importante aquí es que compartan difundan difundan la información para que llegue a mucha más gente. Qué chévere. Este espacio ha sido justamente para impulsar esto, que está bueno, está bueno romper mitos y tabúes y lo hacemos de este humilde espacio. Tu programa, Elena, y se es hizo que no llega más que gracias a nuestros auspiciantes como es Nudar estudios, fotografía, arte y desnudo. Son ideas cualquier mueble, estilo que quieras, él te lo crea. Un beso así tipo. Eh, sillón en forma de beso Él te lo hace, a un taco gigante Él te lo hace, mm -hmm. es hermoso Sus diseños, Clazy punto Cualquier producto, vibrador, anillo, lo que tú quieras Lo tiene al más elegante Estilo, ¿sí? También Stay Color Con Jesse León, Ron 24 Licores, Pastería Erótica Sexpo Erótica, el 8 y el 9 de septiembre Dancor Group y por supuesto Cualquier información que quieran en nuestras redes www.elenayelseixo.com Nos despedimos gente, ha sido un gusto muy, desearles toda, toda, toda la energía del mundo, en serio, por favor, los últimos segundos, eh, manden saludos a su gente. Sí, ¿eh? quería, quería ¿Sí? agradecer también a alguien que nos está apoyando uh -huh. con un regalo muy importante, eh, Flavio tiene que llevar unos souvenirs, algo del Ecuador que nos ve presente, queremos agradecer a, a Josué de Coco la marca de perfumería donde nos está aroma con aromas nacionales que llevaremos para que eh, oh, los otros países huelan a Ecuador pues a... no a Manabí, Montubio, a... No, no, no, no. aroma Ecuador Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador, Ecuador, por favor sí. gracias a, a, a Copa Co. a ustedes uh -huh. por estar y a en... todos nuestros ya demás auspiciantes que son también. bastante gente que nos ha apoyado uh -huh. y, y a todas las personas que no son auspiciantes que son eh, seres humanos que están detrás ahí. y que han estado ahí a pulso eh, como dice el dicho, en y persona. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, uh -huh. y para dar lo mejor y que lo que viene sea el escándalo. Es es. No También quiero agradecer a todas las personas que, que han apoyado a Mr. Gay Ecuador, a Fabio Romero, eh, que han estado paso a paso durante esta preparación mía. Eh, como dijo él, a coca Coff, a Dental Brand, a Francisco Le Prada, a Lili, a Javier Sánchez, a Cristian Álvarez y a Ramón, un amigo de Canadá, a Reinaldo Maldonado de Puerto Rico nuevamente la mejor de la suerte Bien desde este Dios. programa y desde el Ecuador entero a ti, gracias, ¡Fuerza! Fuerza, estar, ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Gracias por la invitación! ¡A ustedes <ríe> y, y, chicos! Gracias, ¡Gracias por todo! Así que una vez más, gracias a todos ustedes, nos vemos el próximo lunes con tu programa Elena y el Seizo Adiós. ¡Adiós! ¡Chao! To play my song, honey, name your price. When